Me llamo María Almán Navarrete, soy la secretaria de la Asociación Salvemos el Salar de los Canos y el Territorio, que es una asociación vecinal que se fundó hace cinco años, eh, promovido por la falta de protección eh, que tenía y que sigue teniendo eh, uno de los espacios naturales más importantes que hay en nuestro municipio, que es el Salar de los Canos. Nuestro principal objetivo era y sigue siendo la protección íntegra del espacio natural, ...ante cualquier tipo de presión inmobiliaria... ...o planes urbanísticos que puedan destrozar el entorno... ...además como asociación también trabajamos... ...en la divulgación medioambiental... ...básicamente intentando concienciar... a ...los más pequeños de la casa... ...porque a través de ellos es como llegamos a, a los mayores... ...y activando un compromiso... ...y buscando el conocimiento de dónde viven... ...qué tienen cerca de ellos y cuál es su patrimonio natural. Yo soy de aquí de veras, nací aquí y aquí me crié, ya me fui para estudiar siendo una adolescente y ya volví pues con Miguel para montar nuestro negocio bastante tiempo después, con experiencias de vida muy, muy bonitas, nacionales e internacionales, y eso me permitió, de alguna manera, aunque suene atópico, mmm, valorar más lo que tengo cerca de mí, en donde me he criado y cuáles son las riquezas de mi comunidad. Cuando volvimos conocimos de cerca la situación en la que se encontraba el salar de los Canos y bueno decidimos participar de manera activa aportando lo que sabíamos conocimiento audiovisual eh, conocimiento en comunicación eh, trabajo eh, voluntario eh, y bueno y, y sobre todo cariño cariño al espacio yo como activista pues creo Creo y considero que el voluntariado es una de las maneras de devolverle a la sociedad lo que tú, lo que tú tienes como ser humano. Bueno, esta asociación nace también pues, un poco para, para concienciar a, a la sociedad beratense y a la luz en general un poco de importancia que es conocer nuestros espacios naturales cercanos. ...para así poder protegerlos y para, y para poder eh, darle la importancia que se merece... ...y tenerlo en cuenta como una parte más de nuestro patrimonio. La sociedad ahora mismo con respecto al medio ambiente... ...pues, eh, pues ha sufrido unos prejuicios y lo sigue sufriendo... Eh, ...en cuanto a, a eh, como freno del motor del desarrollo... ...ahora mismo un desarrollo mal entendido... ...un desarrollo que bueno pues eh, realmente consideramos que no es sostenible... Y también, pues, de los problemas que tiene también son que está, normalmente se, se politiza el, el medio ambiente, normalmente es, pues, eso, algo que, que, que, que está visto de una manera un poco, pues, eso, contra el, el desarrollo, digamos, de un municipio o de una ciudad. Estamos intentando cambiar esa idea, la idea de que el, el, el ecologismo es. Es bueno para todos porque aporta un montón de cualidades que además estamos viendo ahora, justo después de la pandemia, en nuestros trabajos divulgativos estamos viendo que es muy importante pues, para la gente, para tener un, un medio de, de, de expansión, para poder dar un paseo, para poder airear la mente, lo, eh, para los chavales también para poder eh, estar en un entorno tranquilo, alejado un poco de la tecnología que quizás nos absorbe en, en estos tiempos. Y entonces, pues bueno, estamos viendo que realmente la, la sociedad se, eh, eh, responde muy bien a, a todo el tipo de, de divulgación medioambiental, de una vez que, que se lo ofreces, pues, pues va entrando poco a poco. ¿no? Dentro del proyecto de ciudadanía resiliente desarrollado en VEDA pues estuve dando unas charlas de, de la problemática ambiental del, del municipio con, con alumnas de aquí, de la comarca o del municipio de la comarca, que creo que resultó muy interesante porque bueno, de esa manera se, se puso de manifiesto pues, la, la serie de problemáticas que tenemos pues, por, por el desarrollo humano, por acción humana, que hemos eh, interferido en, en la naturaleza de una manera pues, que, que ha repercutido tanto medioambientalmente como económicamente en el municipio. Entonces eh, las charlas fueron muy, muy interesantes, eh, eh, los, las alumnas la verdad que estuvieron muy interesadas y fue una experiencia muy agradable yo creo que para todos. Eh, luego también eh, las actividades que hicimos con otros colectivos también de, de, de ciudadanía resiliente, que estuvimos haciendo eh, charlas de, pues, de integración con colectivos sociales de todo tipo, de, pues, de carácter eh, de inmigración, de carácter eh, LGTBI, en fin, de, dif de diferentes ámbitos. ...fue interesante porque al final estuvimos haciendo algo que parece muy obvio... ...pero realmente es lo que hace falta... ...que es un poco el diálogo entre muchas partes de la sociedad... ...para ver qué nos preocupa a cada uno y ver qué podemos hacer por el otro... ...para poder intentar solucionar los problemas que al final son comunes a todos. Vale, es importante que como, que como comunidad nos pongamos cara los unos a los otros... ...y sepamos qué, qué colectivos, qué grupos, qué asociaciones estamos trabajando... ...de alguna manera para mejorar el bienestar social en general... ...ya sea en el área... ...como ha dicho mi compañero Miguel, en el área de medio ambiente... ...en el área de inmigración, en el área de bienestar social... ...en el área de atención ciudadana, en todo. Un poco de implicación con, eh, en este tipo de, de causas... ...que normalmente eh, pues son más difíciles de, de tratar... ...incluso a veces generar un poco de polémica... ...y simplemente porque se sienten, dialoguen con las partes eh, implicadas y que realmente se, se escuche a, a, a las asociaciones y grupos que están eh, metidos en este tipo de, de tareas de resiliencia para poder así entre todos elaborar algo que, que, que, que nos contente a todos y que vayamos evolucionando como sociedad.